Todos los sábados un encuentro con el análisis, comentarios de los hechos que suceden en la región, el país y el mundo. Entrevistas a los líderes de opinión sobre economía, política, educación, salud, agricultura, transporte, medio ambiente y de todo el acontecer social y productivo de la región, el país y el mundo. En honor. A la verdad, de 12 a 1 y 30 de la tarde, todos los sábados. Por Estelar Televisión, la magia de estar contigo.